Es un proyecto europeo que utiliza en parte del proyecto una máquina de de mirada ocular. El eye tracker existe desde hace mucho tiempo. Se utiliza siempre a facultades de psicología, uh, estudios de la lectura, como se hace la lectura. Lo que hacemos nosotros es aplicar la tecnología que ya existe, al mundo de, de la traducción y a la recepción de los matos. Se utiliza mucho también para marketing, para saber dónde mira en una publicidad, dónde mira uh, uh, la audiencia. Tienes una pantalla normal y corrent del de ordenador. Es haciendo la traducción, o sea sigui mirando el texto, o bien mirando un vídeo, y los dos ojos hacen movimientos por la pantalla, con bueno, esta máquina sabemos exactamente dónde es mirando en cada momento. Y uh, al final tenemos un video de dos hulsos, un, un sol, y también uh, un mapa, los puntos de tensión, O sea, es pasar más no tiempo aquí y no hay tiempo aquí es un heat map, un mapa del calor, de tensión, al imacho o al texto. Ha habido un desarrollo de subtitulación eh, no profesional en Internet, grupos que se configuran por intereses comunes, ya sea porque les gusta una serie o porque les gusta un género específico, y como por lo general las traducciones toman tiempo, entonces empiezan a producir los subtítulos para este material y lo ponen en Internet disponible para el público en general. Entonces, lo que hago es la comparación entre estos subtítulos que producen estos grupos y los subtítulos profesionales que se, se producen y luego se ponen a disposición del público, ya sea para la televisión abierta o para DVDs. Para hacer el análisis, la comparación, uso diferentes métodos. El primero es el Eye Tracker, que básicamente lo que, los datos que obtengo con él son los tiempos de lectura, y el número de fijaciones tanto en la imagen como en los subtítulos. es el estudio piloto en diciembre y parece indicar que no hay una diferencia significativa entre la comprensión, de la comprensión de los usuarios con unos subtítulos o con otros, pero aún es un estudio en proceso y falta verificar estos datos con el estudio principal. El problema es que my good que pase aquí del traductor. Durante años, años valdía 50 años, estudiamos uh, el texto que traduce y el producto. Analizamos el input y el output, sin saber lo que pasa entre mí. Hay más información y, y no sabemos qué hace el traductor a la de decidir. Miro aquí a la memoria, miro aquí a la traducción directa, miro aquí al contexto, o buscar más información por internet. El problema con los subtítulos para personas sordas es que toda la información que proviene del canal auditivo tiene que procesarse también a través del visual, mediante el texto y mediante subtítulos. Entonces, esto hace que sea bastante complejo, a nivel visual y a nivel de la atención visual, eh, pues desviar continuamente la, la vista entre los subtítulos y el área de la imagen. Yo me centro en concreto en el ámbito de los subtítulos, en la velocidad, para ver qué velocidad de subtítulos es la que ayuda a los diferentes grupos a procesar toda esta información. La idea de todo esto es que eh, las mismas usuarias, las mismas personas sordas, me están pidiendo que cuando yo termine la investigación que les haga accesible algún tipo de informe ...que les dé un poco a ellos también esta, esta información... ...pero luego también dentro de la empresa... Eh, ...la empresa no solo le interesa también esta información... ...para ellos y para mejorar los subtítulos que hacen ellos... ...sino también para, eh, para transferirla... ...o comunicarla también a los canales de televisión... ...con los que ellos trabajan".